La ciudad de México está entrando en un proceso en donde está llamando mucho la atención a nivel internacional, en donde hay un florecimiento de actividades. Hay algo en común en que todo el mundo tiene, que, que pues quieren venir a México, quieren tocar en México. Siento que somos como una, un caldo de cultivo en México, o sea, como que cualquier cosa aquí detona muy no, no, cabrón. A veces me preguntan, como, ¿qué opino de la escena independiente de México? Y es como, güey, en México, en México no pensamos en escena independiente. Cualquier persona que esté involucrada en el arte o la música es independiente. O sea, no es, no funciona de otra manera. Y eso es como, te mantiene vivo, ¿no? viniendo a México a grabar, a tocar, a componer, a hacer rollos, a hacer discos. Bueno, el festival se armó por la primera vez en el año 2000 en Montreal. La, la idea es que veía que había festivales de cine, de teatro, de danza, de literatura y que faltaba algo para la, la música electrónica. Y, y la idea era de, claro, desarrollar un, una plataforma para mostrar el arte que existe detrás. La primera experiencia fue en el año 2002, que fui invitado a la ciudad de Montreal a lo que era la segunda edición del festival. Se dio una primera oportunidad en el 2003 a través de la Feria del Libro de Guadalajara. Eh, la Feria del Libro invitó a Quebec. Entonces ese fue el primer ancla en realidad que nos llevó a generar la primera conexión y la primera posibilidad para poder crear una versión mini de MUTEC en México. Pues el primer evento fue hecho aquí en el tamaño Damián se quedó pegado de seguir año tras año. Lo que se estaba viendo no solamente en el contenido, sino también en el formato o el diseño del festival era algo completamente nuevo y relevante para, para mí. Fue la semilla o el motor que me llevó a tomar la decisión de arrancar la historia del festival acá y de dedicarme a hacerlo durante los últimos 14 años. A partir de algunos años hemos explorado mucho más la interdisciplina, que sucede con disciplinas que antes no se veían compenetradas. It's inclusive and there's lots of cross collination between all kinds of different disciplines. And so you've got musicians collaborating with animators, collaborating with mechatronics experts. This is part of the creative process because this is what affects you and what terminates you to create after. So all these uh ingredients were there. So then graphic No nos hemos encontrado con un tope creativo que nos lleve a convertirnos en un formato tradicional de nuestros propios contenidos. Estamos así siguiendo las mutaciones de, de toda esta movida. Siempre invitamos a los artistas a superarse, proveer como el mejor contexto para, para, para que ellos se arriesguen a uh, uh, hacer cosas. que like a? Think about what is a music, what is a digital music, what we can do with the digital music, you know. So then, it's not about just enjoying, but enjoyable, of course. But uh, at the same time, I really can see, you know, what music, the possibility of the music. <laughs> Preparé muchas cosas que nunca las había probado antes, específicamente para el festival, porque el festival como que te pide eso, y fue muy rico, fue un momento muy rico, sin duda uno de mis shows favoritos del año. You can always, like, go uh, outside of the boundaries of what is supposed to be a music concert. So I really like this mix, you know, something more uh, maybe experimental in this kind of festival, and people usually are very open and, like, this is really nice. No solo crear a un artista y decirle vas, sino como también proponer cosas para, para llevarlo más allá y que la gente que vaya al festival se pueda ir con un recuerdo de que, de que vivieron algo especial. Vas con una venda en los ojos y, y sales bueno, siendo fan de, de nuevas cosas o descubriendo que muchas cosas te gustaban y no sabías. Vas al festival no por lo que ya conoces, sino por lo que vas a conocer. se desarrolla y se genera algo de lo cual uno no puede hacerse la vista gorda. Una comunicación real entre ambas partes, entre los que, los que lo hacemos y entre los que lo gozan. Es un proyecto muy pasional y al mismo tiempo cuando salen bien las cosas muy satisfactorio emocionalmente. Above all else, people like us, people like our team, rely on festivals like Mutec. Rely on people like Damien and Pablo and Alain in Montreal, who essentially pour their life and soul in, into these festivals, and their passion really trickles through. Creo que hay un a aquí que que que quiere mucho al, al Mutec, y entonces eso sí uh, nos anima. El Mutec pertenece a los mexicanos.